Lo confieso, os he mentido. Dije que no iba a grabar más vídeos y estoy grabando uno. Bueno, en esta ocasión eh, creo que, que, que va a ser interesante, espero. Eh, aunque a lo mejor alguno lo encuentra un poquillo pesado, porque son estos temas que... teóricamente secundarios, pero que son importantísimos. Concretamente me, me voy a centrar hoy en ritmo, en llevar el ritmo. Eh, y me voy a concentrar un poquito en, en algo eh, funk. ¿Vale? En Funky. Eh, todo esto viene, eh, entre otras cosas, yo siempre me viene, eh, las ideas me, me, para vídeos nuevos me vienen de experiencias anteriores. Viene a recuerdo una vez, hace un montón de años, que no recuerdo en qué situación, había eh, unos gitanillos, eh, no tenían guitarra, cantando, yo creo que estaban en la calle en Sevilla o algo, cantando, no tenían guitarra. Y había uno con un cartón, un cartón eh, pelado. O sea, ya sabéis que un cartón, digamos, tiene como una especie de papel, otro papel, y en medio una especie de cosa, otro papel corrugado. ¿Vale? Pues el gitanito, a falta de guitarra, estaba haciendo el rasgueo en la parte esa corrugada del cartón y era alucinante. Vamos, alucinante. Me quedé, digo, madre del amor hermoso, lo que lo que toca la gente, ¿vale? Sin recursos. Arte puro lo que se suele decir y eh, bueno, pues nosotros vamos a hacer, de ahí viene la idea y vamos a hacer algo parecido vamos a hacer eh, un ritmo funky nos vamos a concentrar sobre todo en la mano eh, derecha que es la que lleva el ritmo soltando muñequita y eh, primero no vamos a ni siquiera poner o prácticamente vamos a poner la mano sobre el diapasón para, de la guitarra para, para matar el sonido como hacían los, los gitanitos con, con el cartón y luego vamos a poner una cosa sencillísima que teniendo una backing track adecuada, pues suena. Lo vais a ver, ¿vale? Y bueno, esto es simplemente un pequeño ejercicio para que empecéis a darle mano suelta, mano. O sea, dejéis la mano derecha, apartaros del you, del you porn y del porn hub y todas esas cosas y dedicar la cosa realmente productiva, que se os cae el pelo luego, ¿vale? Bueno, no, no era el pelo, no te quedaba ciego, era. Te salía en grano, te quedaba ciego, te salía pelo en la palma de la mano. Dejaros esas guarrerías ya y poneros a tocar la guitarra, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bien, eh, lo que os decía que íbamos a hacer eh, es un ritmo muy sencillo, ¿vale? Para, imaginemos que vamos a, a acompañar una canción de tipo funk, como decíamos anteriormente. Y vamos a, a concentrarnos en el ritmo. Mano derecha, mano derecha tiene que estar suelta, ¿vale? Suelta en el sentido de que no vale así, ¿Vale? El, la muñeca es la que me va a dar el juego. Si lo hago así, ¿vale? Eh, no, no voy a poder rasguear, ¿vale? Entonces es, puede ser un poco coñazo, pero es como todo práctica y. y practicando, practicando, y, y practicando de manera concentrada, es decir, no practicar por practicar, sino decir, voy a practicar a soltar la muñeca, ¿vale? Y con eso lo, lo lográis. Eh, no os no va a salir en un día, os no va a salir en dos días, o saldrá en dos semanas. Pero, poco a poco, vais combinando este ejercicio luego este ejercicio. Bueno, pues ahora le voy a dedicar 5 minutos a esto. Y poco a poco va saliendo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno. ¡Qué gilipollé Diréis algunos. Que no, que no es ninguna gilipollé, Hacerme caso. Como si no podéis tocar lo de... Que tener esa mano suelta para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, podéis, yo, yo recomendaría que para practicar esto utilizarais algún tipo de, de algo de recurso para marcar el ritmo. Una, una backing track de lo que sea. Eh, como no tenéis no la necesidad de saber los acordes, pues simplemente eh, siguiendo el ritmo así, os ponéis cualquier canción de estas de Funk de clásica, de Earth, Wind and Fire o de Michael Jackson del principio y, y nada, marcar ritmo con esto y si no, pues lo que yo he hecho os voy a enseñar aquí en el ordenador que he cogido eh, lo podéis hacer con, con Garage Band o lo podéis hacer con, en este caso es Logic lo que hacéis es uh, yo he cogido un Drama y he elegido un ritmo de estos fanquilones. Primero lo he puesto un poco más lento, a 80, a 70 pips por minuto. Y me voy a concentrar en el bombo. Vale, y ahí... eso suena chulo también. Voy a intentar reproducir eso rítmicamente. ¿Vale? Lo voy a parar. Cuando ya lo tenga medio dominadillo, pues le voy a subir la velocidad. Que es algo que voy a hacer ahora mismo. Uh, lo voy a poner, a, por ejemplo, a 115. Por poner algo. Vamos a ver cómo suena. Y tengo que acordar de cómo se hacía el, el, el bombo. Vamos, el bombo me lo va a recordar, Fatima. que he metido ahí unos rajeos de relleno, eso poco a poco lo vaya agregando. ¿Vale? Bueno. Y ahora, bueno, voy a cambiar de ángulo porque no, para que no se haga demasiado divertida La parte divertida es que voy a tocar algo eh, musical. Musical en el sentido que no sea simplemente ritmo, voy a meter notas. Entonces voy a tocar esto. Ya veis que es. Estoy en el traste 10 y hago la, la, la cuerda cuarta, tapo con, con el índice, cuarta, tercera, segunda, primera. Y luego me voy a ir al traste 5. ¿Vale? No sé qué acordes exactamente. Esto es un Fa y algo aquí que le añado que no sé qué es. Y esto es un, un do y, y la prima aquí le añade algo que no sé cuál ¿vale? Pero bueno, no, no nos hace falta saberlo, no hace falta solo practicarlo. Y lo que tengo que practicar es a tocar y mutear. Si os fijáis, aprieto, pero rítmicamente levanto para mutear. os interese practicar esto mucho. ¿Vale? Y luego practicamos el cambio. Voy a hacerlo con el ritmo para que veáis que suena bastante chulo. Sí, Miki, sí. Va. Pues... Eh... ¿Veis qué sencillo es? Si queréis le podéis meter pequeñas variacioncillas, como por ejemplo... Simplemente este, o incluso este... Súper sencillo, es todo ritmo. exactamente igual aquí, veréis lo voy a poner un poquito más rápido vamos a ponerlo a 135 Y nada, eso es lo que tenéis que practicar. En resumen, en resumen, en resumen, ritmo. Luego le agregáis algún tipo de... de lo que se os ocurra. Incluso podéis poner un acorde completo. Normalmente para Funky suenan mejor las séptimas, los menores séptimas. ¿Vale? Cosas así. Esperamos que, como he dicho, con esto y esto os va a servir para, para practicar. Le vais metiendo variacioncillas. Y os sacáis vuestros propios temas. Venga, ahí queda.